Nos juntamos un viernes En el bar donde todos solíamos Para ponerse al día Pero tú como siempre No paraste de hablar de lo tuyo Yo solo te oía Y por fin me di cuenta Que tu eterno monólogo No me aporta ni me renta Y me fui sin reparo que aunque son muchos años, ahora lo tengo claro. Eres tóxica y la atmósfera a tu lado es siempre agobiante y anóxica y contigo las cosas bonitas no pasan ni cerca y por eso ya he decidido mandarte a la mierda. Eres tóxica y la atmósfera a tu lado es siempre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 A tomar unas cañas con tapa de nuevo nos vimos. Te faltaron minutos para contarme todo lo que sufres sin filtro a lo bruto. Y se me hizo la luz. Te pagué sin pensarlo la ronda y salí al autobús. Y me fui sin reparo. Y aunque son muchos años, ahora lo tengo claro. Eres tóxico Eres y el ambiente tóxico, a tu lado es siempre agobiante y, y anóxico tóxico, y contigo las cosas bonitas no pasan ni cerca y por eso ya he decidido mandarte a la mierda. Eres tóxico Eres y el ambiente tóxico, a tu lado es siempre